la gente cómo anda bueno Sé que tardé un poquito en subir este video, pero les recomiendo este plugin que se llama Rolecraft. Seguramente algunos los conocen, otros no, pero bueno, la idea es hacer un tutorial sobre esto. Como ven en las imágenes, esto esto, esto es una pequeña intro de todo lo que tiene y voy a dejar en la descripción el, el plugin con algunos eh, plugins extra que necesita. Obviamente, como ven, necesita el, el, el, el de los NPCs y necesita otras cosas más. Como ven, el plugin te da la facilidad de poder tener un sentinela. O sea, un NPC, un guardia en nuestro spawn o en lo que nosotros tengamos para eh, lo que hace es matar bichitos, también lo puedes personalizar para que mates jugadores todo depende de lo que quieras también te da la capacidad de tener el kit inventory eh, que es el, el de que cuando morís eh, no perdés los ítems como es, ahí tenés una imagen y también tenemos la parte de lo que es las profesiones porque te da la oportunidad de poder tener eh, esas profe profesiones que todos deseamos dentro de nuestro servidor por ejemplo el warrior el mago como ven ahí en los npcs y acá estoy dando un pequeño ejemplo que también no solamente te da estas clases y estas profesiones sino que también tenés la eh, digamos oportunidad de poder editarlos si sí, aunque no lo creas puedes crear tu propia profesión gracias a este plugin pero bueno acá estoy dando que eh, los, las clases básicas que tiene ya eh, como default el plugin que es el mago y el warrior y el arquero eh, los NPCs son fáciles de, de poder manipular, como ven le das un clic, te habla, luego le das otro clic, o sea lo golpeas, lo tenés que golpear y ahí te va a dar este, esa profesión. También te da la oportunidad de poder tener tu crear tus misiones para dentro del servidor y como ven vamos a crear uno que diga pescador. ¿sí? En el pescador vamos a hacer que en la parte del cofre vamos a colocar en los objetos que, que queremos que el jugador consiga, que van a ser en estos casos tres pececitos y luego en esta parte vamos a conseguir por ejemplo el ítem que va a ganar como premio. ¿sí? También podemos agregarle la caña de pescar si ustedes quieren, si no, yo en este caso como demuestra voy a mostrar la caña de pescar porque necesitan una caña de pescar para hacer esta misión, luego eh, puedes agregarle premios extra como que ganen experiencia por haberlo cumplido o que requiera un nivel mínimo para poder comenzar la quest o básicamente colocarle alguna clase en particular, por ejemplo, tengo que ser mago, tiene que ser mago para ir a pescar y hacer esta misión, tiene que ser warrior para hacer esta misión, o el, el, la profesión que ustedes hayan personalizado en su plugin. El tema de la, personalización, de la personalización es un poquito complicado, lo sé, pero vamos de a poco. Esto es, va a ser un video intro, a ver si a ustedes les gusta y si quieren que yo hable sobre este plugin, obviamente vamos a traerle más. No solamente te da la posibilidad de poder crear una misión para los jugadores, sino que también el NPC para la misión sí señores podemos agregar tu propio npc obviamente lamentablemente no puedes modificar su, su estereotipo o sea son aldeanos pero bueno en sí está bueno igual creo que va bastante bien lo que hacemos acá es agregarle a través de los comandos como ven estando como están viendo en, en, en las imágenes como eh, crear el npc y colocarle la misión como se van a dar cuenta con el con las estrellitas que ven en la cabeza ¿Sí? Si ustedes le agregan un nivel específico, las estrellitas de la cabeza no le va a aparecer a los jugadores que no tengan ese nivel. ¿sí? No se asusten si, por ejemplo, crearon, un, eh, colocan todo eso y la estrellita no sale la, arriba. Va a salir arriba las estrellitas cuando tengan el nivel de, de, para, para hacer esa misión, básicamente. ¿Sí? Eh, no solamente eso, sino como ven, cuando aceptamos la misión nos va a dar la caña de pescar, como están viendo ahí, y nos van a dar un libro. Eh, en este libro obviamente te da las estadísticas de lo que tenemos que conseguir y qué vas a ganar y etcétera, etcétera, para los jugadores que bueno, se olvidan qué, qué bichito o qué ítem tenemos que conseguir para la misión. En este caso estoy sacando tres peces para entregarlas. ¿sí? A ver qué pasa. Bueno, como ven, dice complete quest pescador la misión obviamente completa misión pues bueno eso lo pueden configurar en inglés un en castellano dentro de la configuración eso ya los lo han mostrado y ahí obtenemos la manzana dorada que son dos pequeñas manzanas doradas obviamente la caña de pescar y, y, y las y las tres eh, el librito y las tres este los tres pescados desaparecen pasa que estoy en modo creativo obviamente y entonces se me queda en, en mi inventario obviamente bueno solamente eh, también no solamente nos da esta ventaja, sino que también podemos crear nuestro propio mod personalizado. Sí, aunque no lo creas, podemos crear nuestro propio mod personalizado. Podemos agregar un zombie, yo en esta imágenes lo que estoy haciendo es a través de los comandos. Obviamente lo hago todo despacio mientras que estoy ahora hablando y eso, porque la idea es que ustedes comprendan, ¿sí? Esto es cómo crear tu propio mod personalizado ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la primera parte Como ven es el nombre, si queremos cambiarle el nombre Yo le puse QS Pescador 2 Pero bueno, si queremos le podemos cambiar También le agregas el tipo De O sea, el tipo de De, de, de, de de mod que crees no obviamente en mi caso voy a agregarle eh, cosas de bueno después acá es la defensa del, del bicho la vida del bicho el daño del bicho si es agresivo si crees que sea pasivo o sea que no golpee, si quieres que sea de que si sea nivel 1 nivel 2 nivel 3 obviamente tiene su nivel y cuánta experiencia eh, va a obtener el jugador en pets si lo pones en true, vas a poder colocarle eh, que al matar al mod salga otro bichito, obviamente eso va a ser aleatorio, no lo vas a poder personalizar a menos que lo hagas a través de, dentro de la configuración en la parte .xml como, como cualquier muchachote. ¿sí? Como ven, ahí le estoy agregando el tipo para que ustedes digan, pero como agregas el que quiero hacer, ¿Quiero que sea un Spider-Man, un zombie o un pingüino? bueno, en, en esa parte en ese aparcado bueno ahora vamos a crear un área porque no solamente necesitamos crear el mod porque una vez que nosotros creamos el mod no vamos a poder crear ¿sí? y acá en la parte de la misión les voy les estoy mostrando eh, que podemos agregarle también como parte de misión por ejemplo que el jugador tenga que no solamente pescar los tres peces sino también matar un bicho de estos personalizados que eh, se hace y en esta parte estoy mostrando cómo se crea el área para estos bichos. Porque vos puedes crear el mod, pero no te van a spawnear si no creas el spawner, básicamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través del comando msz, create el nombre de la, de, del mod. En mi caso puse todo un lengua, no sé por qué la verdad hice... Hice todo eso que hice juez, espejador, bla bla bla bla prácticamente me la compliqué yo solo en el video, pero bueno, es para que ustedes entiendan. Lo que hice fue agregarle el número 3, que es los bloques, es, es el radio, el radio y la cantidad. Hice, lo que hice fue que a tres bloques donde yo estoy parado, salga el mod sí y que salga solamente uno solo. Ven, como ven, ahí está el, el mod con su nombre, Quest Pescador Level 2. ¿sí? Eh, si lo vamos a pegar, obviamente, como todo mod, le va a mostrar los corazoncitos. Depende si vos tenés el bar eh, los otros los plugins bar, Bargeal, creo, o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba muy bien. Y eh, luego tenemos también que este. Eliminarlo si uno desea eliminar la zona, tiene que estar parado donde la creó. Por ejemplo, si vos lo creaste en un bloque, eh, justo en un bloque donde estoy yo parado, en un solo bloque, tenés que ir al mismo bloque. Así que lo único que les recomiendo es que ustedes, si quieren eliminarlo, coloquen en el bloque del área, que en el bloque ese coloquen el eh, bueno, básicamente, no sé, un, un bloque de lana o algo para identificarse dónde está el spawn. Otra cosa que te da también es poder personalizar tu propio ítem. Así que no necesitas otros plugins, no necesitas el... Miren lo que es, no necesitas el, el kit inventory, no necesitas el, el editor ítem, no necesitas... Eh, eh, no sé, hay como tres o cuatro plugins incorporados en uno solo si ¿sí? en este caso lo que vamos a hacer es modificar nuestro obviamente nuestra espadita y la ventaja que te da esta espada es que las estadísticas funcionan no es como los errores o los bugs que solemos encontrar en, en, los, en los plugins que con esas estadísticas que vos pones las estadísticas y no te brinda eh, la destreza no te brinda la vida no te brinda no, no. gracias a que viene todo eh, todo este plugin viene todo en conjunto te da la posibilidad que estas estadísticas estadísticas sí funcionen no solo eso sino que también trae el softbound que es otro plugin que lo que hace es que otro jugador no pueda agarrar tus ítems y cosas así ¿eh? Eh, como ven acá estoy dando un ejemplo, ven, estoy lo que estoy haciendo es cambiarle el nombre al al, a la espada en color luego lo que hago es agregarle ¿ven? Eh, puedes agregarle el nivel por ejemplo el tema del nivel lo voy a explicar a lo último que el nivel de la espada no es el nivel que bueno eh, filo 18 o espada 90 no es el nivel de la profesión que tiene un jugador por ejemplo si es warrior nivel 11 va a poder usar esa espada si es warrior nivel eh, eh, uno no lo va a poder usar, ¿sí? acá estoy dando ejemplos, ahí estoy mostrando las estadísticas de, del, de la espada, ¿sí? vitalidad, star, critical chance eh... Eh, que es para el warrior que no que si lo usa por ejemplo un mago y eso no lo no va a poder usarlo básicamente sí que quiero decir con esto que lo va, no lo va a poder usar es que no va a poder tirar las habilidades porque recuerden que las clases tienen sus habilidades por ejemplo el arquero tiene una habilidad el, el Warrior tiene otra eh, y, y así va variando como ven estoy cambiando el nivel soy pablo entre corchetes dice nivel 1 entonces lo voy a poder usar ahora vamos a probar con esto de los niveles. Si yo llego a colocar, por ejemplo. Llego a colocar eh, mi nivel a cero. ¿Qué sucede? Vamos a probar. Si ¿Sí? le va a empezar a saltar crítico si yo aprieto el clic derecho para poder usar la habilidad del warrior, me va a decir que no puedo. Y cuando quiero golpear, obviamente no va a producir las estadísticas que me dice, por ejemplo, no me va a dar la vitalidad o el estrés o no me va a dar el crítico chance que me corresponde. Si ¿sí? va a ser como una espada sin encantar, básicamente eso, para que ustedes se den cuenta. Bueno, espero que.